Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es Max Bodipo Y hoy estoy en el Parque Nacional porque está organizando una feria cultural. El 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación, fue creado con el propósito de crear conciencia en todo el mundo sobre el problema alimentario global y promover la unión para luchar contra el hambre, la pobreza y la desnutrición. Este año Guinea Ecuatorial no se ha quedado atrás y es por eso que el Parque Nacional junto con otras entidades han realizado una feria africana alimenticia. Hoy estoy con un personaje súper famoso, Will Smith. ¡Will Smith está en Guinea! Hola ¡Ah! Bolivia, ¡Buenos días. Africa. Esto es no. un país interesante. ¿Pero qué le ha pasado a tu estatura? Ah, uh, es vacaciones. <laughs> I have to pull it off. <laughs> Sacas todo. Es que lo de um, How do you call it? Disney, this bro, I uh, uh, lost. Yes yes, yes, yes, yes, yes. I don't want to talk about that. bro. Don't talk about that, bro. Yeah, yeah, yeah. So esto es lo que vamos a hacer. Vamos a enseñar comida nacional outside the country. We got so many stands. Uh, okay. You are from Quadragin, mm, right? Yes. yes. No, oh, sorry, I I'm touching you. without asking. No, direction. no, no, no. I mean holidays. Now you know. <laughs> after this, uh, I live here, and all my cars, all my my bodyguard here. Yeah. <laughs> so how do we start? I don't know. You guide us. You are the famous here. You are the one who invited us here. Okay. Um, let's do it like in the Prince of Bela. Okay. Dance la carton. <laughs> <laughs> Pues chicos, visitamos todos los puestos y nos encontramos con el estante de Nexo Travels que explicó un poco sobre lo que son, lo que hacen y lo que ofrecen. Surgió la idea, es de ella, me la planteó y es una idea buenísima. ¿Qué hacemos? Desde lo que conocemos que es tanto Madrid como Nueva York para empezar, eh, hay una página web. Hemos diseñado rutas específicas, tenemos rutas para lo que son especies endémicas, tenemos rutas culturales para conocer lo que son las cinco etnias, tenemos ruta gastronómica para conocer lo mismo, lo que son la alimentación de cada etnia. Entonces tú cuando vas en la página web, eliges la ruta que quieres, eh, todo está incluido, ¿vale? Lo que es lo, lo que está todo menos el billete, ¿no? No está incluido, vale. Dentro del paquete tienes, de, tú compras tu billete, es lo único que tienes que hacer. Ya desde el aeropuerto hay un agente de Nexo, te recoge, te lleva al hotel, primer día es recogida y al hotel siempre, para que descanse. Tú vas a conocer Guinea, los lugares específicos de Guinea, pero desde tu comodidad que estás acostumbrado a tener desde tu país. Por ejemplo, eliges una ruta donde hay un camping y te vamos a Moca, por ejemplo. Eh, el camping, todo incluido, de lujo, si estás pie, dentro. Que... Sí, sí, puedes coger. Estás en el camping, te ofrecemos todo. Tú desde que entras a Guinea hasta que sales, Nexo Travel se ocupa de ti. Tenemos todo, seguro médico, tenemos eh, médicos dispuestos si sucede cualquier cosa. Tenemos eh, el vehículo que te va a transportar, que te va a llevar, los guías guías experimentados, guías formados, que te van a explicar cada cosa que es. Este, esta idea está enfocada más bien al público internacional. ¿Qué hay del público nacional? Una persona como yo que me encanta lo que son las aventuras, uh -huh. viajar. ¿Cómo puedo hacer para acceder a vuestros paquetes? Pues, ¿Hay descuento? ¿Hay, ¿Los precios son eh, diferentes a los, que, a los precios internacionales? Okay. Mejor para nosotros. Si el guineano se suma, ojalá estamos trabajando para esto. Uh -huh. ¿Cuál es eh, el nombre de vuestra website? Next, eh, 3ws, puntocom uh -huh. okay. ¿Y tenéis Instagram? Tenemos Twitter, tenemos Instagram, ten tenemos eh, el, el Pinterest, tenemos eh, Facebook, o sea, todas las redes sociales. Básicamente, a ver, déjame eh, mirar mi chuleta, que la tengo aquí. Okay. Aquí lo tienen. Nexo Travels. Ok, entonces en todas las en todas las redes sociales estáis como Nexo Travels. Me, me parece muy bien. Entonces, ¿qué estáis haciendo hoy? Estoy, estoy viendo camisas, gorras, bolsas y un poco más de cosas. ¿Cuál es la idea con todo el mecham que tenéis aquí? Estamos pretendiendo hacernos conocer, ¿vale? Estamos iniciando y estamos diciendo, somos Nexo, ¿qué es todo esto? Tenemos una rifa, vamos a rifar un ordenador HP de última generación, un ordenador portátil buenísimo. Entonces, por el, el boleto vale mil, tú coges mil, te dan tu boleto, el resto se mete ahí dentro, es un ticket y un boleto, ¿vale? Mira. Funciona. Okay. No hay trampa. ¿ves? El ticket me lo quedo yo y el cupón te lo quedas tú. Uh -huh. Detrás está tu nombre, tu número de teléfono y toda la historia. ¿Ves cómo está? Uh -huh. Entonces, cuando llega el momento, y se saca. Si eres el agraciado, vienes te llevas tu ordenador. Y todos los que hayan participado para que no se queden así, pues se pueden llevar un gorro, exactamente, pues se Y los dulces, como ya viene explicado antes, evocando nuestra niñez, son totalmente gratuitos para todo el que se acerca a la mesa y mira y mira, se coge un dulcecito, se lo come con libertad y ya. My eyes are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 chicos y chicas seguimos con este gran vídeo estamos en el parque nacional por la exposición que tenemos aquí la exposición cultural que tenemos aquí si os está gustando este vídeo denle al botón rojo denle a suscribir denle a la campana también para poder estar recibiendo notificaciones y sigan mirando visitamos otros puestos como el de batidos Nosotros somos el equipo Food Delicious, como dice la camiseta de la chica. Yo soy la gerente de, de todo eso de la empresa, Food Delicious. Nosotros nos dedicamos a la preparación de batidos. Un batido que contiene manzana es mil, si lo combinas con eso, pues serán dos mil. Únicamente dos mil, a partir de dos mil subiendo. Yeah. ¿Dónde estáis localizados? Eh, antiguo ayuntamiento, en el, justamente en el gimnasio en forma en ¿Cuáles son vuestras redes sociales? Instagram ¿Cuál es vuestro nombre en Instagram? Fruit Delicious, simplemente También visitamos un puesto de venta de prendas y probamos las empanadas típicas hechas por los senegaleses. making bad decisions it should be my middle name i love with it's my favorite my whole house feel recibimos una charla alimenticia Este dulce me mata, es el mejor de los mejores, así que si vienen a Malabo o a Guinea Ecuatorial tienen que probarlo. Pues chicos nos estamos regresando a casa, hemos tenido una tarde súper espectacular. Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis qué hacer denle al canal de suscribir denle a la campana para poder estar recibiendo notificaciones y nos vemos en el siguiente video un beso